vuelta con ustedes mis amigos en su programa de mañana. Hay gente que tiene peculiaridades en la vida y una de esas personas la tengo a mi derecha. Una gente que además de ser una intelectual, es una maestra dedicada toda su vida a la enseñanza, poeta, sí, poeta, con una fluidez en el habla, con una fluidez en la escritura exquisita. Se trata de mi hermana Lucelene Plata, Lucelene bueno, bueno, ya te digo que qué bueno estar aquí entre poetas entre y amigos, eh, alumnos alumno tuyos. Eh. Que sabe uno que, sí, sí, que uno quiere, ¿no sí. ¿verdad? Que son valiosos. Buenos días, buenos profesora. Días. ¿Cómo se siente? Qué bueno que le hagan. Eh, estos días. El partido de la liberación dominicana se ha visto matizado por todo este evento que lo que debió de ser la fiesta de la democracia se ha convertido en un pésame muy feo para mí en lo particular porque se han dado detalles y ayer el doctor Leonel Fernández lo aclaró en una locución de 40 minutos. Usted que tuvo... ...a Juan Bosch de visita múltiples veces en su casa... ...que se reunían cuando estaban preparándose... ...para crear el Partido de la Liberación Dominicana... ...le decía Selene, don Juan... A, a... Selene, sí... <risa> ...¿cómo? ¿cuál es su... Eh, ...de entrada? ¿Cómo usted describe esto? ¿Qué está pasando y si hay... ...salvamento en esto? El... Eh, antes de contestar tu pregunta... ...yo debo saludarles a todos decirle que para mí es un regocijo enorme primero que Dios me da la oportunidad de estar aquí de ver, de pensar, de analizar y sobre todo de debatir qué es lo que ustedes hacen aquí y yo creo que la democracia se fundamenta justamente en eso no es que todo sea igual y que todo todas las piezas empalmen al mismo tiempo claro. eh, la contradicción dialécticamente hablando oye, eh, aquí yo tengo gente que conocen de, del marxismo y de la dialéctica claro. y aunque hay gente que cree que que ya eso está en el zapacón, no es así eso persiste y es un método de análisis, no método de análisis claro. sumamente importante claro, claro, sumamente es. objetivo claro. entonces eh, aquí tengo frente a mí un pueblo y una región enorme Ay, y un cariño, país y un mundo aquí. que participarán junto con nosotros sí. de, esta, de esta conversación. Es. De Creo. manera que eh, yo no vengo aquí al muro de las lamentaciones. Yo vengo aquí a tener eh, una visión de, de la realidad del país, de su proyección, de las actitudes que debemos tener lo, eh, los dominicanos y las dominicanas eh, no ni siquiera, me, ni siquiera podríamos decir eh, por la necesidad de nosotros de la realidad de ahora. No. Todo lo que nosotros hagamos ahora es para dejar un legado a las nuevas generaciones. Nosotros no podemos dar ni un paso atrás. Y cuando lo digo, ni un paso atrás, quiero decir un retroceso. A lo, en cuanto a la civilidad, a la civilidad, eh, al patriotismo bien entendido, al patriotismo bien entendido. Cuando yo bien entendido, estoy regresando a la esencia de los forjadores de la patria. Cada vez que tú le das un pellizquito, mal dado, porque yo puedo dar un pellizquito a ustedes de amor, mm -hmm. pero cuando tú le das un pellizquito, eh a los resortes que hacen caminar la sociedad de manera armónica y democrática. Entonces nosotros estamos afectando el futuro de la nación. Por eso es el cuidado de estos procesos. Ustedes saben que yo soy una persona que pienso como, quizás por eso dicen como que yo lo que soy es como una, como una gente que vive en el aire, no es en el aire, <risa> el asunto es Una que utópica, la espiritualidad, para mí el maestro Bien. es espiritual. Claro. El maestro no anda detrás de que, eh, mira, a mí me conviene que me pongan como, eh, que me registren para yo ser senadora o diputada o qué sé yo, que, y que tú andas detrás de eso, como caiga quien caiga, pase lo que pase. Como un objetivo propio, ¿Me está entendiendo? No, no, no, no, no. Nosotros lo, los que estamos apegados a ese pensamiento de don Juan, de José Martí, de los grandes. Cuando yo pienso en mi pueblo, en este pueblo, que en una franja de ella vi caer tantos, tantos muchachos luchando por la libertad luchando por la democracia contra esa situación de la banda colorada ese, de ese balaguerismo que nos tenía nosotros eh, con 27 allanamientos ¿Eh? entonces yo no puedo hablar de otra manera que no sea con el sentimiento de que nosotros no podemos llevarnos ahora, ni Danilo Medina ni Leonel Fernández ni llámese mm -hmm. quien se llame llevarse todo, eh, todo lo que pase, no importa, siempre que yo salga ganador, siempre que yo salga triunfante, siempre que yo pueda avasallar a los otros. Y lo que estoy diciendo, que ustedes inteligentemente y quien me escucha, sabe a lo que me refiero, ¿verdad? Entonces, vamos a decir como dicen los muchachos, que el desorden sea con orden Va, vamos pero eh, oye, no, no te lo lleve todo no, claro. no lance todos los caballos claro. ¿Eh? maestra, ¿qué te propone entonces? de cara a eso que yo le compre ese discurso, y estoy de acuerdo nosotros no debemos retroceder ni hacer que un candidato o un personaje político eh, dañe las instituciones de la República Dominicana ni nos retrotraiga a etapas que ya fueron superadas pero de cara a esta realidad que estamos enfrentando ¿Qué usted propone que debe hacerse? ¿Cuál usted cree que bueno, debe ser los padres? Como ustedes saben, yo estoy apegada al Partido de la Liberación claro, Dominicana desde, claro. sus, desde sus inicios. Eh, sin personalismo, sin fanatismo, eh, sin pasión, de manera objetiva, yo entiendo que los, la actitud adoptada por el doctor Leonel Fernández Reina es correcta. Es correcta. Eh, todos sabemos uh -huh. la reacción de Juan uh -huh. Bosch cuando se lesionó. Se le hizo para la en el año sí. 90. Exactamente, exactamente. Y él está planteando, con el rigor de un académico, como ustedes vieron esa pieza de, de ayer, ¿eh? una persona que no le da latigazos, a la gramática, una persona que tiene una adicción, un pensamiento, una persona que ha caminado el mundo justamente en búsqueda de la armonía, de, de la paz y de esos procesos a lo que ha sido. Entonces, no podemos pensar eh, así que, que es solo un interés de... Si yo incidento esto, nos vamos todos al hoyo o, o, o jugamos todos, se rompe la vara. No. Es la actitud de un ciudadano dominicano que entiende que la democracia debe prevalecer, que no todas las actitudes son válidas. Eh, en los diferentes juegos de el que sea, el de basquetbol y de cualquiera, tiene sus reglas, tiene sus normas y si alguno de ellos la trans, la, la trans eh, diríamos la palabra es transgrede trans trans trans trans trans uh -huh. si alguno de ellos la transgrede no para que nosotros lo aplaudamos podemos decirle mira eh, pasó esto, vamos a ver si, si mejoramos estos procesos, ahora estos son asuntos que se fueron tan lejos que son hasta difíciles ahora mismo. Lo que pasa de, problema, de enmendarlos. El gran problema, Luz, con Leonel Fernández, que piensa demasiado en un mundo que ya no piensa. <risa> oh, no, ah, pues, te salió te salió bonito no, no, no, no pero, pero, pero yo no, debo decir no, sí. pero, pero, claro, pero lo, pero que lo no, colocó bien, ahí lo pero bien. lo colocaste ahí como un ser omnipotente creo no, que es una no, no, exageración no, no, no, no, que es lo que acaba de un decir un tipo brillante un tipo que, que piensa eres. demasiado en un mundo que no piensa que hay gente que pensamos creo que fue exagerada es que no es esa idea de pensamiento es otra cosa Fuera más fácil, eh, en, sí, en, un un mundo, más en, en un mundo, eh, no es que no piensa, porque sería, sí, sí, sí, claro. eh, sería un grave. insulto Deberías demasiado detectarte. grande, sí, ¿verdad? No, sí. no, no, no. Es lo contrario. El, Mira, bueno. en, el, en la geografía dominicana se han ido dando cosas muy interesantes. Ya el público que tenemos, la sociedad que tenemos, no es una sociedad nada más para que claro. lo que diga Francis, de él le diga Francisco, no es lo está que, está que está dice Franci. No, no, no, no. Aquí hay una dotación eh, intelectual. Sí. Porque aún el que tenga la, una mínima licenciatura, a lo mejor ni bien, ni muy bien lograda, es, eh, claro. Lograda, claro. Eh, es un por. progreso para sí. la República Dominicana. Claro. Entonces, nosotros tenemos interlocutores válidos. La fortaleza de Leonel Fernández está justamente ahí, maestra, que tiene interlocutores, sí. porque si él dice un discurso, pronuncia un discurso en una realidad, en, el aire, en una realidad que no, que, que no la maestra está hablando como nadie. Sí. Esas fortalezas que reconocemos del presidente Fernández y que a la vez se muestra como debilidad en su imagen propia eh, como político en los diferentes momentos que ha gobernado porque entendemos, y sé que hay mucha gente que lo piensa así, entendemos que con la capacidad intelectual, la visión eh, de desarrollo que tiene los conocimientos eh, que van sumados a, a su preparación a lo intelectual que es y todo lo demás sí ciertamente hizo aportes importantes a la República Dominicana en lo que ha gobernado, pero entendemos que no fue suficiente para esa capacidad porque usted habla de un Hipólito Mejía y dice no, pero es un loco, o sea, sabemos lo que, lo que es, pero hablar de Leonel Fernández y que en, do, en 12 años que nos ha gobernado pudo hacer mucho más y que no lo hizo, tal vez porque quienes estaban a su lado, por los intereses propios que se dan en esos entramajes de, del ejercicio de la política. O sea, yo creo que eso es una debilidad y es un peso que él carga y el cual tiene pues rechazo en muchos ciudadanos dominicanos que no le siguen. Tal vez pudiera estar más exaltado. Uh -huh. Fíjate, él libró una batalla. Por la Constitución, ¿verdad? Sí. sí. Y el pueblo lo apoyó. Ayer, esa manifestación fue extraordinaria. Las encuestas dicen que el 67% de la población dice que hubo fraude. Y el 70% está indignado. No, por, por eso es que digo que hay eh, una población pensante, hay una, una población que, que toma y asume el discurso. Eh, la pregunta que me haces de por qué en, en, en esos periodos no hizo todo lo que debió hacer es porque había que dejarle algo a los demás. ¿Verdad que sí? Mm. Y además, porque se fundamentó en lo esencial. ¿Qué era lo esencial para la República Dominicana? Un andamiaje jurídico sí. para que pautara las cosas. Un andamiaje institucional que está ahí. Lo que dio por resultado que la República Dominicana tuviese hoy la constitución más moderna y más adaptada a estos tiempos. Pero además, todas las instituciones, no fue que cambiaron, que le quitaron eh, la fachada, que le cambiaron la fachada, no. Las instituciones comenzaron a, a asumir los procesos realmente eh, de, una, de una buena administración. Entonces, hemos ganado en lo administrativo, hemos ganado en lo jurídico, hemos ganado en lo ético, y tú dirás, pero bueno, lo ético, si hay tantos casos de, de corrupción, ¿eh? en lo ético. Sí, en lo ético. ¿Por qué? Porque tú puedes cometer eh, un error cualquier ciudadano, Maestra. pero está todo, todo está previsto en el manual de, de ética Maestra, sobre eso eh, el actual presidente de la junta Sergio Castaño permitió que un candidato del gobierno usara más de 2 mil millones de pesos en campaña cuando solamente la ley le permitía 500 millones de pesos también permitió que funcionarios del estado ministros hicieran eh, campaña abierta con responsabilidades directas, cuando la ley también lo prohíbe. Este mismo presidente no hizo la auditoría a los equipos en el momento adecuado. Ahora le va a costar al pueblo dominicano 10 millones de dólares aproximadamente. Bajo esa situación, ¿qué esperan ustedes con, como resultado de esta auditoría? Bueno, esperamos la confirmación de lo que se ha dicho porque científicamente hablando un 90% al que llegó el doctor Leonel Fernández Reina sí. eh, no era posible que en, los, eh, en esos 10% restante. restante el contendor Estadísticamente corriera eh, bueno, Félix Sánchez <risa> ni Félix Sánchez ¿Verdad? Pero todos sabemos lo que pasó. Yo creo que eso no fue cuestión de un día. Eso se pensó. Si pasa esto, ¿qué haremos? Y lo pusieron en marcha. Y le dio resultado. Todo un plan y le dio resultado. Entonces, pero fíjense bien, no todo el mundo eh, se siente satisfecho. Ni está exento de muchas cosas por haber de haberle entregado un trofeo porque la Junta se apresuró en vez de poder averiguar la situación lo que hizo fue que lo declaró inmediatamente Maestra, inmediatamente eh, Usted ha planteado eh, ser parte del PLD desde su fundación usted estuvo, pudo acompañar a Juan Bosch eh, durante el trayecto eh, Leonel Fernández incluso ayer se colocó una gorra de, de Juan Bosch decía Bosch y queremos preguntarle a usted el hecho de que él manifestara antes de, de, de, de celebrarse la primaria que no había posibilidad de que, de que él fuera derrotado, se le preguntaba incluso si él perdía, si él a, a, a, po, apoyaba al candidato eh, contrario. Nunca dijo que lo apoyaría, nunca dijo que él perdería. ¿Es eso de, de un demócrata? ¿Actuó él como un real de, demócrata? Bueno, pero él estaba en un trayecto en el que cada día en el que cada día se estaban dando señales de irrespeto a todo. Eh, lo mismo que acaban de decir de la cantidad de, de recursos. ¿Qué había en San Francisco de Macorís? Una feria permanente. En el sector estamos dando sí, el eh, es estamos dando esto, estamos dando lo otro, estamos, o sea mani igual, ma eh, manipulando la, eh, la conciencia sí, ciudadana. Pero ¿cómo? igual, igual en el 2007 Danilo denunció lo mismo, eh, incluso dijo públicamente me venció el Estado en un enfrentamiento entre Danilo y Lionel en unas primarias del PLD. Eh, no sería eso Sí, pero coloca los nada. dos contextos. Sí. A ver. Si la, si no rebasa y cubre esto todo lo anterior. Porque nunca ha visto. Y Maestra. pienso que no se trata de comparativas, eh, sino no de, de, de evitar que esto no sí, siga pasando. Y estamos hay hablando, algo, sí, debemos de sí, Hay un, hay sí, sí, sí, Hay una sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, que sí, sí, que sí, sí, sí, sí, que no era una persona que estaba esperando de que si le van a dar los 500 o los 1000 pesos para los votos, sino un ciudadano uh -huh. eh, con otro concepto, le decía esto no es porque Leonel Fernández sea presidente es que el país necesita necesita volver en sus carriles democráticos maestro, totalmente maestro, democráticos maestro, y él lo dijo ayer eh, no eh, se está discutiendo sí. que yo sea ni estoy reclamando esto, lo Ahí. estoy haciendo por el fortalecimiento de la democracia ¿Fue prudente el hecho de que Leonel Fernández llamara prácticamente a una revolución ¿Usted cree que es una actitud prudente a, a esta altura de juego? Bueno el concepto revolución significa cambio Sí. o sea, aquí hay una revolución ahora mismo claro. en sí, este pero, escenario él dijo Él aquí cieja, hay una revolución en la democracia aquí hay una revolución de ideas Exacto. si tú tomas y asumes la actitud de Juan Bosch cuando le pasó lo que a, eh, lo mismo que le está pasando a Leonel claro. Eso es una actitud revolucionaria eh, ¿Qué es No ser revolucionario? Una actitud pusilánime eh, Una actitud de sumisión, que, de, sumisión de, de, de, de sumisión total de la callista. Pero el hecho de que. De la, la calle, no, no, En el contexto. Antigua, no, no, en fusiles, no fue en ese contexto de Leonel Fernández. no, No, no, no. ¿No, no, no, no, ¿no pudiera context. ser, que, por ejemplo, que el voto contrario a Leonel o a favor de otro candidato cualquiera fuera parte de una revolución de la sociedad? ¿No pudiéramos entenderlo así también? Claro que sí. Los cambios llegan. Pero fíjate bien: en el sistema democrático. No, no es por las armas, pero cada vez que, que un presidente de la república o un ciudadano propone una idea, ¿qué está haciendo? Empujando la patria. Maestra, Tú, por ejemplo, con tus ideas... Equipos. Es inocente pensar que se va a encontrar algo ahí. Pero en el hipotético caso de que se encuentre algo ahí, ah, pero, oh. ¿qué usted cree que puede pasar? No, pero que el presidente, Leonel Fernández, dijo... Como decimos los educadores ahora, para que nadie se queme, se queme un profesor, por ejemplo, que a lo mejor no domina determinada técnica, vamos a ponerle un acompañamiento. O sea, en eso, en, en ese experticio que se va a hacer, va a ser con un acompañamiento de quiénes? de técnicos pero internacionales. No garantiza de que ya hayan sido modificados. Bueno, pero... Oí a alguien, porque yo sé poco de tecnología, pero oí a alguien que dijo que en esta, en ese mundo la tecnología, todo deja su huella. Sí, todo sí, deja yo le hacía esa pregunta sí. a un técnico acá. Luz. Luz. Y vamos será? a confiar, vamos a pensar que este país, no todo está perdido. Aquí hay gente que por dignidad que hace las cosas. Luz, ¿cuál será el epílogo de esta historia? ¿Se irá Leonel Fernández del PLD? No sea tan profundo. No, pero ve, el epílogo, <risa> o sea, ¿cuál será el término de esta historia? No, no. <risa> Qué cosa. Yo voy a tener que. Mira, mira. Oye, ¿cómo tú dices que va a aprender a hablar? Pero, eh, si yo. yo a, no, si antes, momento, de, antes que termine, no, no, no yo quiero lo tener lo dijo, la satisfacción que, de decirte una gente del enorme piensa. regocijo que fue para mí. El documental de ustedes con Ay, el aniversario. Óigame, sí. cuánto es hubiera genial. querido yo poder Ese decir un, lo que tú dijiste. Es, sí, sí. Ese es un trabajo, eso es una pieza enorme, bellísima. Eso yo lo voy a dejar para la historia de bellísima, San Bellísima, ¿no? Realmente, sí, realmente. Sí, sí. Muy bien construida. Agradezco mucho porque mucha gente me ha manifestado, oh, no con tus palabras, pero rec... sí ha manifestado. Yo me Maestra, eso. Pues, cre... ¿qué pasará al final? Bueno, Vamos. pasará, eh, esperemos... La, el experticio que se va a hacer de lo, o la auditoría esperemos un Leonel Fernández eh, paso a paso con su pueblo con la fuerza del pueblo así se eh, llamará el aumenta, nuevo partido aumentando los niveles de civilidad de patriotismo de democracia de capacidad de pensamiento en la gente que le seguimos Leonel Fernández es un dominicano que trasciende, trasciende los linderos de la patria. Y no me digan ustedes que yo lo estoy... No, no, no, no. no, no, no. en ese no, caso no. no, no yo claro. lo digo porque estoy consciente del valor, de la capacidad que tiene. Lo que pasa es que es una persona prudente, moderada, que, no, que, que con un dominio emocional extraordinario, y nadie iba a pensar que Leonel Fernández iba a poner la, la, eh, eh, en la gorra, iba a ir al sol, iba a decir, ¿verdad? Iba a tener las garras que ha mostrado ahora, y va a seguir, de y usted, va a seguir en eso. Maestra, me, me llega el, el día, el domingo 6 de las primarias, cuando usted hace esa capacidad que tiene el señor Fernández, y aparte de la capacidad y el manejo de las emociones, cuando él hacía su discurso de lo que había pasado en las primarias, él hacía ese discurso, ¿verdad? O sea, el manejo que tuvo excelente y veíamos a un Gonzalo Castillo que un discurso de agradecimiento tuvo que leerlo, o sea, no, pero tú no puedes comparar las capacidades. Leonel Fernández indiscutiblemente es el Yo me refiero al tema de la gobernabilidad. Es a la gobernabilidad. Es el mejor orador que la república y Latinoamérica entera. Tómame mensaje. Es a la gobernabilidad. Una cosa es que Leonel Fernández dice que uno de los mejores oradores de Latinoamérica. Si eso sucediese, hay una obra de teatro que viene por ahí que dice. Oigan, oigan, bajen los peldaños. ¿Cómo? Oigan, oigan, bajen los peldaños. ¿Qué significa eso? No es lo mismo que ascienda a la presidencia de la República una persona con los dominios tanto de Leonel como de Danilo Medina. Uh -huh. Tú no es lo mismo a que suba una persona que sea quizás un mal reflejo del otro. O sea... Porque llega un momento que ese personaje se dice, yo, yo, yo, presidente, y se mira al espejo. Sí. Y pero. no está el rostro de él, está el rostro del otro. Maestra, ¿Me usted entiende? mencionaba... Usted, ¡Oígame usted! Sí, pero usted mencionó, usted mencionó 11, ¿sí? bajen los escaños. Cada vez que nosotros ascendemos a un funcionario público, sí. a un legislador... A un senador sin tener la capacidad para manejar esos asuntos, hay que bajarle los peldaños. Ahí sí, es que maestra, me... pero, usted, pero ella hace un rato mencionó aquí lo que pasó en los gobiernos de Balaguer, la sangre que se derramó en este país en los go gobiernos de Balaguer y uno de los mejores oradores de toda la historia de América Latina fue Joaquín Balaguer. O sea, creo que hacer sí, pero esa pero hay, comparación hay, espérate, que hace Carolina. Espérate, eh, pero hay una diferencia. Espérate, en eso. son. los. Eh, en la ahora, ahora, en la una cosa es maestro, una ser un orador maestro, Es una condición Maestra, eh, eh, maestra eh, no sé. váyase a, lo, eh, a los Procesos sí, sí. oigan Pero no, porque estamos hablando de la capacidad De, de, orar, de, de, de ser un orador Ni el tiempo en que Leonel Fernández va a desarrollar Todas sus acciones Es el mismo momento del maestro Así también Lo que pasó en ese tiempo Ese Joaquín Balaguer Estaba manejando Una sociedad Prácticamente ignorante. con un, un neotrujillismo todavía ah, sí. ahí, sí. pendiente. Además un hay un problema de conciencia. O sea sí. que las cosas hay que, que manejar en función de conocer ¿Cuál es la lectura? ¿Leer adecuadamente la sociedad? Tú te la composición de te la sociedad. Puedes, tú, te sí. tú te puedes preguntar si tenía algún nivel humanístico Joaquín Balaguer ahora con el caso de leonel Fernández. No, pero algo, no aquí estamos hablando de retórica. Estamos ¿eh? sí, sí, hablando no, no, de pero, retórica no, eh, eh, y es lo que yo quiero comparar. Quizás el, el hecho de que una persona no tenga esa retórica que tiene leonel Fernández que tuvo Joaquín Balaguer, no significa en, y haciendo una comparación, no significa que no pudiera ser un gran presidente. Me eh, refiero a esa eh, la capacidad de hecho, es a la capacidad, oye, no si a la parte humana. Tú estás hablando de, tú estás hablando de, de oye, retórica, si faltaba, oye, oye, si le faltaba humanismo a Joaquín Balaguer, que daba un discurso un discurso eh, eh, eh, clásico a un grupo de campesinos. Ah, ¿Tienes algo, Fulvio? ¿tienes? Sí, dijo y dijo, Eso lo el Oye, y dijo el campesino, y dijo el campesino. Yo no sé lo que él está diciendo, pero está hablando. Sí. Y pero poquito. está hablando. Eso fue el discurso de España. Claro. Y hablando bonito, pues, ¿verdad? Yo, escuchando eso, eso, eso yo no son son sé vanille. lo que La gente entendía que él estaba haciendo algo grande. Sí. Aunque yo no lo entendí. Eso es sí. Yo escuchando a la maestra oh. y viendo la explicación sobre el líder, pero yo me pregunto: ¿es que Leonel. Quiere tanto a Roberto Rosario que tiene que estar al lado de él. Ah, bueno, son las preguntas muy, muy duras, dura, ¿eh? me cuesta, amigo sí. periodista. No sé, pero realmente. ¿Por eh, caramba? Pero tú pero no Robert, lo admiras él también. Pero Roberto pero, Rosario Robert, no será qué? presidente de la Junta en un gobierno de Lionel. Se imagina Porque cosas no, sin no, igual. Sí, eh, pero eso, eso, eso pero es, eso es realmente él, él jugó realizar. su rol. Pero eh, usted sabe lo que quiero decir, Muy bien. Sí. bien. señores la <risa> música bien. está ahí arriba. Para nosotros es lamentable tener que sí. despedir esta entrevista. Eh, Me he sentido muy feliz. Soy, sí. No yo. Bien. Nosotros por igual. La, que que que yo para de yo la valoro de la valoro el Dominicana. análisis que ustedes hacen y el aporte que, que están haciendo. Muchas sí. gracias. Siempre que hay discusión. Que hay diálogo, que hay contradicciones, digan que estamos avanzando. Así es. Cuando Así es. las cosas todas sean sí. igual, sí, señor coronel. Pero sí. el amigo aquí, tú sabes la historia, amigo aquel? Sí, sí, señor. Claro. Ah, Lo que yo. En es... eso, de casualidad, yo no estuve en esa conversación. Okay. Que el coronel le decía: Mira, si te veo otra vez en el capacito, ya tú verás. Y él le decía: Sí, señor coronel. ¿Cómo no, coronel? Sí, señor coronel. Terrible. ¿Eh? De miedo. Sí. no se puede Así. bueno señores sí, gracias, eh, la maestra, maestra. Lucelene Plata dirigente del partido fundadora del partido de la liberación sí. dominicana y parte de ese equipo que sigue al doctor Leonel Fernández Reina así es que ha sido un grato placer para nosotros gracias. recibirte luz para y nosotros también yo pienso que todo el pueblo que nos escucha ha disfrutado de una de las mejores mentes que tiene toda esta zona Lucelene Plata ¿eh? De mañana